los planos de drenaje, la curva de nivel, la parte de la carpintería, de las cocinas, de los baños y todo, todo lo necesario para poder construir el proyecto sin lugar a equivocarse. Después de seguimos con otros porcentajes que son derivados de esto, que son las especificaciones técnicas. Muchas veces en el, proyecto de, en el proceso del proyecto de construcción, no necesariamente el que diseñó, el que fue el autor del proyecto, realmente el que va a desarrollar la obra, lo puede desarrollar un constructor tercero y para eso... En las especificaciones hay cierto tipo de información que especifica cómo va a desarrollar el proyecto en base a etapas, ¿okay? en base a presupuestos, en base a especificaciones técnicas del suelo, de la topografía, de detalles que tenga el concepto que quizás el conductor no ha logrado interpretar en los planos el proyecto o no ha logrado interpretar los planos del proyecto ejecutivo. Por esa razón, que en esta especificación técnica, es todo el seguimiento que va a dar el arquitecto, el autor, el director del proyecto, para que, la, para que el proyecto se haga según lo especificado en el concepto, según lo que ha el ayuntamiento y obras pública. Y así pueda tener una cierta garantía en cuanto a, a las expectativas y lo alcanza. Ok, número tres. Número cuatro. Quiere decir que esa especificación técnica, de ser necesaria, van a corresponder a un 0.5%, o sea que de cada 100 pesos, aquí vamos a recibir 0.5 de cada 100.